Sabor insumiso. Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio. La historia da comienzo cuando cumplo 18 y recibo una carta con remite oficial. Me reclaman sin demora, al cuartel o a la oficina, un billete sin retorno ¿Es un mundo artificial? Para mí aquí comienza una lucha desigual, yo no quiero ir al cuartel, no, no tengo, tengo ninguna, ninguna gana, gana. Y ha llegado el momento de tener que remeter, maestro claro insumiso, vaya lo que me hizo. De esta manera un buen día soleado, nublado, me llega un sobre blanco con, con remite, remite del juzgado. juzgado. Dos años y cuatro meses les parecen suficientes para callar otra garganta, ¿Qué ¿Qué de su No se piensen que con eso han acabado Ni su caza ni sus armas nos, nos podrán enderezar Pues no entiendo que en un mundo que se dice avanzado haya siempre que triunfar De manera tan, manera tan idiota No nos molan ni sus armas ni tampoco sus tanquetas Nos extraño que la gente se, se levante en rebeldía Sus masacres, sus mentiras, sus horrores y sus tretas No se admiten, no se olvidan, ni de noche ni de día No queremos subsistir bajo continua amenaza Cuyo fin es sostener todo esto se según de Los polis, civiles, milis y otra serie de gentuza Ellos siempre hay arriba Los demás bajo su piel por Si aún no la han pillado los que viajan en su avión Esta fuerza, esta lucha se llama insumisión Por si aún no la han pillado los que viajan en su avión Esta fuerza, esta lucha se llama insumisión Ante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 ¡Gracias del año! De año.